viene complejo analizar eh, lo que está pasando en el turismo, realmente venimos con buenos datos turísticos, viene una... fue el sector que más le costó recomponerse en la uh -huh. postpandemia. el 2022 fue una, una gran temporada para casi todo el país Mendoza se ha posicionado como un destino nacional muy importante y un destino internacional muy importante lo cual nos permite aprovechar, digo, este, lo internacional, este contexto del tipo de cambio que se dispara, el dólar que se dispara muchas veces para el sector termina siendo a veces interesante, más da que se sufre por otro lado, algunos mendocinos y lo que ha pasado es un cambio cultural que instaló Mendoza, que por lo menos el análisis que hacemos algunos, es que tiene que ver con el fenómeno de las bodegas, que rompió el, el fenómeno estacional de Mendoza. Mendoza dejó, dejó de tener temporadas tan altas y tan bajas, uh -huh. antes que se en mayo, por ejemplo, era o septiembre, eran meses muy bajos. Tremendos. Bueno, hoy tenés una tasa de ocupación entre el 70 y el 90, te diría, que Durante se todo el, en el tiempo. Bueno, eso es maravilloso. Lo cual le da mucha mucho más solidez al sector, porque te permite trabajar a, con todo el personal ocupado, planificar, invertir, que tal vez cuando trabajabas tan estacionalmente no lo hacías. Achicabas, esperabas que pase el, el invierno en el claro. sentido estacional y volvías a, a, a reactivar todos los servicios en verano. Bueno, eso cambió. Entonces, bueno, es difícil decir que este verano es peor que el anterior. Seguramente sí, el, el dato de, de, digamos, cuando relevemos todo, todo de enero, perdón, nos encontremos con que sí, el enero 2023 no fue tan bueno como el enero 2022. Ajá. Pero bueno, hay que considerar otras condiciones. En enero 2022, por ejemplo, estaba el previaje, que tuvo un impacto muy alto en Mendoza, porque Mendoza, como destino nacional, en un contexto que la gente no salía, logró captar muchísimo turismo interno. Bueno, este previaje no está ahora en enero. Eh, se abrieron las fronteras. Claro. Que, eso también ha generado que mucha gente esté argentino saliendo de, del país. Pero bueno, está el fenómeno del turismo internacional, que ha sumado vuelos, ha sumado frecuencias, sobre todo Brasil. Ajá. Uh -huh. Las, Así que, co las conectividades han sido muy importantes, muy importantes en este último tiempo, no retomar <coughs> a conectividades. Sí, es, es determinante, e incluso cuando los que tienen oportunidad de conocer otros aeropuertos de la Argentina, cuando va al aeropuerto de Mendoza el volumen de movimiento que está teniendo, comparado con el aeropuerto Rosario, que es un aeropuerto relativamente una ciudad importante, Mendoza parece Buenos Aires, uh -huh. la de Rosario en el movimiento que tiene el aeropuerto. Cuando decís eh, en buen año 2022, ¿mejor incluso que los años pre Sí en, sí en términos de ocupación hotelera, uh -huh. tal vez no en términos de gasto diario por turista, tal vez no en esto el, el turismo cinco estrellas que supimos tener pre-pandemia con el fenómeno del turismo internacional, pero sí en, en ocupación. O sea, en volumen de turistas, el 2022 fue mejor que los años pre-pandemia. Yo, yo me pregunto lo siguiente, me pongo en lugar de un extranjero, <coughs> digo, soy un croata, ponele, empiezo, quiero viajar a Sudamérica... Voy a mirar las capitales, ¿no? Sí. Argentina-Buenos Aires, Chile-Santiago, eh, Lima. No, no me voy a mover mucho de eso. ¿En qué momento Mendoza entra en ese circuito turístico? ¿Cuál es el gancho para un turista extranjero para llegar a la provincia de Mendoza? Primero tenemos un, un elemento geográfico que nos, nos destaca, que es la, la montaña y particularmente la Concagua, que, que bueno se, se estudia en el mundo, así ah, como claro. se habla del Ever, así como nosotros sabemos del Everest, claro, tío. claro. O sea, es una ciudad que no conocería a nadie si no fuera por esa montaña, tal cual, la, la suerte geográfica de tener uh -huh. la, la cordillera y el, el, el Everest, el, la Concagua particularmente, y después bueno los mendocinos hicimos mucho para que eso pase. Porque, digo, la, la ciudad de Mendoza es una ciudad muy destacada. Si uno lee los comentarios, si uno se mete a Booking, a Airbnb, a las plataformas internacionales donde se hacen las reservas, y lee los comentarios... ¿Hay de los comentarios? Claro, la, la gente destaca muchísimo la ciudad de Mendoza, bueno, el parque que vemos en pantalla, eh, y después, bueno, el fenómeno de la, de la transformación vitivinícola, de, de este fenómeno de, la, de las grandes inversiones vitivinícolas, las bodegas, el Valle de Uco, la gastronomía Mendoza nuestra gastronomía italiana, mezclada con lo argentino... Bueno, hemos logrado destacarnos como un un punto de, de atracción entre los más importantes de la Argentina. Claro, Ajá. tal cual. Y, y esto se traduce también en, en ventas. ¿Cómo vienen con el tema de las ventas en los principales comercios de, de Mendoza? Y sobre todo te consulto porque yo veo viendo, eh, vengo viendo, digo, desde hace un tiempo que hay un movimiento y un cambio respecto a los horarios en el comercio de, de Mendoza. De hecho, si uno va muy temprano a comprar al centro, no se va a encontrar sí. con, los, con la mayoría de los comercios abiertos. Tienden a abrir un poquito más tarde, como que eso que generó mucha resistencia al principio va tomando otro color, ¿no? Sí, pero o sea, mismo, por un lado fue la pandemia que cambió el horario y generó el horario corrido o extendido, en, la, sí. en la, sobre todo es en la ciudad de Mendoza, en los centros departamentales no, alejados. Cambia, no, cambia, tal cual. Se mantiene la tradición de las 9 a la 1 sí, y de las sí. 4 a las 8 o de las 5 a las 9 en verano. Eh, pero en la ciudad de Mendoza pasó eso, se ha instalado que la ciudad arranca más cerca de las 9 y media, 10 de la mañana, uh -huh. antes arrancaba a las 9 o incluso antes. Pero lo que estamos viendo en las cámaras de comercio, lo, lo hemos estado discutiendo, es que están cerrando la siesta, que es algo que no pase, porque Ajá. para terminar de integrarnos como una ciudad turística, Claro. El turista no le importa que sea la siesta, el no, turista pasa de, todo el día. De hecho, Buenos Aires tiene esa cosa distintiva, que es que en cualquier lugar, momento del día, incluso en la noche, a las 3 de la mañana, vas a encontrar al gobierno. Exactamente. Está bien que es difícil compararse con Buenos Aires, pues es una gran capital, pero es, es impresionante cómo tiene este movimiento absolutamente todo el día. Y uno va caminando por la, por la peatonal, qué sé yo, de Mar del Plata, a las 2 de la mañana y tenés comercios de ropa abiertos. Sí, sí, sí. Bueno, acá... O sea, Mendoza no tiene el volumen de Buenos Aires... Sí. ...que es sustentable Tal en horarios de siesta. O sea, el problema del comerciante es que en la siesta... ...si no tiene una dotación de personal grande... ...como para poder hacer turnos rotativos... Y, ...que y cubran no todo puede, el horario, claro. no se puede. Solamente se haría si lo que, lo que facturas durante ese periodo... ...te paga el empleado que tenés para abrir esas Tal horas. Cual. Y eso te lo da el volumen de ventas. Y lo que pasa con el turismo, Mendoza, el turismo en Mendoza... ...es que el turismo se va a la montaña... ...a la zona de bodegas... ...y el centro es el City Tour famoso... Incluso hasta el parque, digo, y no te encontrás con que el, el turismo se vaya al centro de Mendoza, salvo uh -huh. el, tal vez el turista de Chile, o el turista nacional, que, o el turista de Chile que viene a hacer compras, ahora aprovechando la diferencia en, algún tipo, en algunos rubros en particular. Pero bueno, no tenemos eso. Y lo que nosotros trabajamos es un concepto, que lo, lo venimos laburando hace muchos años, que es Centro Comerciales de Cielo Abierto, se uh -huh. llama, que la idea es gestionar el centro comercial como si fuera un shopping que viene la Navidad y lo, lo, lo preparan para Navidad, sortean cosas, bueno, generan hechos claro. de interés para que la gente vaya Incluso al centro. Eso en la decoración y en la puesta en escena, ¿no? Uh -huh. Que sí. te lo encontrás en otros lugares, que tienen algo distintivo que hace, como en el shopping, como bien vos decís, que vos entras en la Navidad y ves toda una temática en el shopping. Exactamente. Eso se puede hacer en el centro de Mendoza. Se hace, lo venimos... Las empresarias de Ciudad de comercio y Comercio uh -huh. y la Municipalidad de Mendoza vienen trabajando muy bien. Pero bueno, falta, falta generar atractivos en los horarios en que no funciona el centro naturalmente. Por ejemplo, ¿por qué Buenos Aires no solamente tiene volumen propio de la gran ciudad, sino que el turismo, por ejemplo, va a visitar museos, tiene lugares donde te invita al centro a ir? Acá el centro más da el paseo, de las plazas, de eso no, no tenemos actividades o eventos culturales que generen el movimiento al centro en horario claro. eh, de turistas, por ejemplo. Efectivamente. Igual, hay, hay sucede algo en, en pleno centro, que es el... Haces medio ruido fuera de un horario más o menos y ya el vecino pega el grito en el cielo, empieza a llamar a la municipalidad. Lo digo porque municipalidad de la capital a mí me contrata los sábados al mediodía para, para, para conducir un evento. Uh -huh. Los chicos lo saben, lo hemos hablado. A la una en punto hay que cortar. Estoy hablando del mediodía, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque si hace la una y cinco y si le pedís un visa al artista porque la gente en la peatonal se volvió loca, no lo podés hacer porque ya el vecino se empieza a poner nervioso, ¿no? Ni hablar de cuando se hacen las 12 de la noche, hay una ordenanza municipal que dice de la noche se corta se corta y se corta. Sí, sí, sí. Y a Mendoza le está faltando un poco esa diversión, ¿no? En todo horario. Bueno, pero pasó algo, porque algo saludable. A veces el, el ciudadano mendocino tradicional eh, tiene nostalgia de un centro que ya no es... Digo, porque la, la vida del centro Cambió, de Mendoza, sí, no, obvio, digo, mi viejo, creció, fanático del centro de Mendoza, del cafetín, de estar sí, todo el día ahí. Sí, hermoso. Y, y uno escucha esa generación con una nostalgia del, del centro de Mendoza antes era distinto, había otra vida, otra, otro vínculo uh -huh. en el centro que hoy no está. Pero en realidad lo que pasó es se, se diversificó el centro de Mendoza. Parte, hay muchos centros hoy, hay centros. después tenés los departamentos, o sea, de cada, el, Luján de Cuyo tiene su centro uh -huh. y es súper importante, Guaymallén <risa> tiene su centro y es súper importante, <risa> y, y dejas de, viste que antes estaba todo centralizado ahí en el microcentro y ahora tenés un montón de lugares para comprar y hacer tus cosas. Sí, digo, hay que cambiar el chip de entender que, que Mendoza creció, por suerte... Que hemos logrado diversificar, que eso permite ampliar la cantidad de comercios, de comercios. o sea, hay más comerciantes. Claro. Ve, bueno, la Aristide de Villanueva es como polo gastronómico y, y más joven. La Juan B. Justo se está instalando ahora como polo gastronómico. En la Aristide estaba ese problema de los vecinos, pero bueno, de alguna manera se fue ordenando en tanto el municipio como los mismos negocios hasta que se transformó en una zona de bares. Claro. Y dejó de estar el problema latente de los vecinos que se quejaban constantemente de la tiempo. vida nocturna. Claro, tal cual. Entonces, bueno, esto que decís vos tal cual, en Gran Mendoza, por ejemplo, Godicruz, hoy atrae mucho movimiento que antes tal vez iba al centro. Claro. Bueno, es saludable, es sustentable para la ciudad que, que también a las centros distribuidos claro. porque evita los, muy, los grandes movimientos de tránsito. Todos al mismo lugar. De, claro. de hecho, otro polo gastronómico se convirtió en esa parte de San Martín Sur, uh -huh. ¿no? Entre la famosa la de... onda, claro. ¿no? Sí. No, y, y te haría otra cosa, el, desde la perspectiva del emprendedor, eh, gastronómico, comerciante, comerciante digo. Eh, hoy es posible, porque antes, el centro era el centro, tenías cuatro k de 5K de importantes, donde para, para entrar a ese negocio así tienes alquileres muy altos, seguridad casi imposible, porque solamente el que tenía mucho capital podía entrar. Hoy tal vez decís, bueno, me voy a la periferia del centro de Cruz y puedes plantearte, me voy a la periferia del centro de Luján, se más accesible y, bueno, eh, gente con menor capital puede hacer inversiones y emprender en un negocio que antes era más difícil. Tal Cuando cual. el centro estaba tan concentrado. Ahí, te voy a preguntar algo, re difícil, pero a lo mejor lo has visto. ¿Hay algún turista más generoso que otro? Pues Yo siempre pienso que los argentinos en el resto del mundo vacacionando se deben querer morir porque somos ratones y estamos buscando siempre <risa> la opción más barata por, o por, no. Por el cambio del dólar. Sí, también, ¿Viste? por supuesto. Estamos rascando el fondo del tarro. ¿Pero uh -huh. acá has visto algún turista más generoso que otro? Mirá, la verdad no sabría responderte esa pregunta. Lo que sí te puedo decir un comentario... Por ejemplo, el, el turista brasileño es muy exigente. Ah, mirá. Eh, entonces, tiende a calificar mal a los hoteles en, en las la reservas. Exigente de, en cuanto al servicio, digamos. En cuanto al servicio. Y, bueno, esta, esta relación del, de la, del tipo de cambio, que vienen con la idea de que acá para ellos es muy barato sí. todo. Sí. Bueno, ellos creen que, que están pagando algo caro para el argentino, pero barato para ellos. A veces están adquiriendo cosas baratas, digo, claro. y están esperando un servicio De lujo. de lujo. Eh, esos son comentarios que se escuchan del, del fenómeno de Brasil, era parte imagínate toda la gente que viene de Brasil a conocer el mundo vitivinícola, que se aloja en esas en esos posadas premium que tienen las bodegas, sí. y le cuenta a la gente en Brasil, y después esa gente viene con esa expectativa. Sí. Y no todos paran en esos... En esos y dicen, che, no era como, como me como contó me mi amigo, contaste. que, que estaba en una posada en medio de una bodega. Porque además, es verdad que en Mendoza, y esto siempre lo destacan desde Turismo, tenés mil posibilidades, si bien es cara en términos generales, creo en, que en eso estamos de acuerdo. Vos podés encontrar una alternativa de alojamiento muy barata y una alternativa muy cara, increíblemente cara. Sí, pero muy cara. Sí, sí, a niveles de los principales destinos sí. del mundo uh -huh. o más sí. caro todavía. o más caro todavía, sí. Bueno, pero digo, por ejemplo, para las generaciones más jóvenes hay una Posibilidad de hostel sí. en Mendoza, que es enorme. Sí, bueno, el, sí. el ¿no? fenómeno de hostel, hostel es ido desapareciendo, casi, sí. casi no quedan los ah, hostels. chicos, ¿no? Sí, es Ahora es más Airbnb. Claro, o... es que el fenómeno, a ver, pongámonos en los zapatos de un turista normal. Antes el hostel era ir a compartir una habitación con ocho claro. desconocidos, en una, en una cama, en una cucheta. Cuando sos joven es parte de la aventura era, y está buenísimo. Sí, pero, pero igual, es, evidentemente, el fenómeno de Airbnb este sí. fenómeno de, de que la gente alquila sus departamentos. Y el joven prefirió pagar lo mismo que pagaba tal vez en un hostel, uh -huh. pero de un departamento privado para sí mismo. Ah, no, para sí, o sea, claro. su grupo amigo, en un departamento, está sí. mucho más cómodo que en un hostel. Sí. Y también lo hablábamos eh, el otro día con gente del. De eh, de esta mutación de, el mendocino prefiere alquilar en Airbnb que hacer un alquiler convencional a, a una persona que viva tres años. Bueno, ese es un, o sea, un es tema... Mucho más redituable. Obvio, es redituable, es un tema que en las principales capitales del mundo ha traído mucho problema. O sea, vos pensás que alquilar un departamento en Barcelona, para un, para un barcelonés, no sé cómo se dice, es impagable. Porque claro. el propietario del departamento dice, lo voy a alquilar mensualmente. Por mil euros, si yo, alquilándolo para turista le saco cinco mil euros, por claro. ejemplo. Claro. Entonces se han vuelto impagables, incluso España está haciendo leyes y están tratando de regular e impedir que eso pase, porque se vuelve imposible alquilar un departamento sí, para en, un ciudadano de allá. En, en, sí, en Cataluña pasa con todo, porque con la comida pasa lo mismo. Entonces claro. vivís en una ciudad tan turística que los precios son una locura. No son para uno. Totalmente. Bueno, bueno no perdón, digo que me... con ese, con ese concepto, acá en Mendoza, se ha acentuado el déficit habitacional. Claro. No, no digo que sea un problema grave todavía, eh, porque bueno se concentra mucho en la ciudad de Mendoza, pero hay alrededores donde no, hay, no, no es tanto ne, tan uh -huh. negocio armar un departamento turístico, y al mismo tiempo hay un problema de informalidad muy grande. Que el gobierno de Mendoza hizo una legislación que trató de regularlo, porque está todo trabajando informalmente, lo cual trae riesgos, porque digo, no hay matafuegos, no hay detector de humo, uh -huh. después hay accidentes, sobre todo en invierno con el gas, viste que siempre hay una claro. mala noticia de ese tipo. Eh, pero bueno, lo que ha pasado es que en la reglamentación hay un artículo que determina que para poder tener un departamento para turistas en un edificio común tiene que estar el consenso del consorcio del edificio, uh, claro. de la administración del edificio. Y, ahí? y eso no pasa nunca. No. Entonces todos los que conozco que han intentado formalizar sus emprendimientos turísticos en departamentos Se no han podido claro, tal cual. con ese impedimento. Sí.